Una vez más, un año más, el equipo de organización da las gracias a todos los colaboradores a toda la gente que participa desinteresadamente y lucha por este proyecto eh, una vez más se ha conseguido, creemos una programación con calidad hemos, hemos intentado eh, mandar una convocatoria a, nacional e internacional a mucha gente que está relacionada con el mundo del corto hemos recibido muchísimos Humildemente hemos hecho una, una selección, están todos informados, y bueno, se supone que aquí tenemos muestras pues muy, muy, muy interesantes. Todas las actividades que se realizarán son entrada gratuita hasta completar el foro. Quisiera agradecer a todos los colaboradores, Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, Caja Murcia, Tudela Producciones, Morenilla Ópticas La Nota, Blanco y Negro, El Horno, la compañía Lance Club... Eh, Televisión de Moratalla en MTV, Radio Moratalla, eh, Asociación de Jóvenes Realizadores, Visual Gráfica, Cineclub Segundo de Chomón, Federación de Cineclub de la Región de Murcia, El Noroeste y Entorno Gráfico. Muchísimas gracias. De forma un poco breve, voy a explicar un poco la programación que tenemos este año. Eh, como muchos saben, pues eh, hemos dividido en secciones. La apertura se realiza el viernes 28 de junio en el Aula de Cultura de Cajamurcia y allí se, pro, se proyectarán cuatro documentales para, para empezar eh, en la sección documental, la llamada sección documental luego entramos en una sección animación en la que se proyectarán cinco eh, ambas secciones con sus descansos correspondientes luego tenemos una sección de cortos seguidos como viene siendo ya desde el año pasado cuartos cedidos por el Cine Club Segundo de Chomón, del Festival de Mula, que nos cede las piezas que fueron seleccionadas el año pasado, también en la obra de la y acabamos ese día con actividades paralelas en eh, la compañía de las Club, con unos monólogos llamados monólogos de cine, a partir de las once y media, eh, espero que vayan pronto para observar sitio, porque seguro que se va a llenar, porque son... No, no. <risa> son... Eh, eh, dos compañeros que les aseguro que yo estoy haciendo un poco de seguimiento y que van a ser monólogos muy jugosos, y yo que tengo también el privilegio de poder participar en, en estos monólogos bueno, de cine, ¿eh? tipo stand-up comedy, como está ¿Eh? de en Caserrano, Cruz pues, Martínez y un seguidor. Bueno, el sábado 29 de junio <coughs> tenemos por la mañana eh, conferencias muy jugosas, que ahora mi compañero Francisco eh, hablará un poquito sobre ellas. Eh, y también una, una mesa redonda por la tarde en el Teatro Twitter el sábado 29 a las 5 eh, comienza la sección ficción y bueno tenemos una, una selección selección de efectivamente como dicho antes de piezas eh, que nos han mandado de muchos sitios de, tenemos cortos que han sido premiados en muchos sitios, antes estábamos hablando que hay, hay otro que también no nos habíamos enterado es, es eh, recientemente eh, premiado y es que tenemos hasta, tenemos 20. O sea, 20 y también tenemos al final un estreno del compañero nuestro de nuestra organización, Eduardo, que está en la plataforma de Jóvenes Realizadores, y va a presentar su corto también, en último lugar. Eh, también mi compañera María López hablará un poquito más en profundidad de lo que es la programación. Eh, luego también tenemos ese día sábado, por la noche, en el PAP La Nota, actividad paralel, actividades paralelas, proyecciones de videoclips, eh, con algunos conocidos de, de aquí, como Rob Vincent, por ejemplo, que ha dirigido el grupo El Último Mono, bueno, que también es de, con, con raíz carnoqueña, y, eh, y otros, otros videoclips que hemos, hemos creído conveniente que, que se proyecten. Y luego, pues también como viene siendo costumbre, una sesión Zoyo en la Publa Nota, que también, la Nota, que también eh, siempre nos ha mucho eh, como final de, de día. El domingo 30 de junio, señor por la mañana con la sección videoarte que creo que es una de las joyas de, de este festival y lo hace lo hace único en la región porque muchos festivales siempre pues bueno albergan cortos digamos más convencionales y bueno ahora también estaremos Francisco porque desde, luego, desde el inicio fue el día suya el crear una sección videoarte que se supone que son piezas más arriesgadas más vanguardistas que hablan más en, en los lenguajes actuales y que está pasando, hoy en día, ¿no? Siempre eh, el, el simple cine como un medio de expresión vivo. Pues nada más, eh, aparte de, de agradecer a los colaboradores, nada más por mi parte, <risa> aparte de agradecer a los colaboradores, quiero agradecer, por supuesto, ustedes ya lo saben, que todas, en todas estas piezas y cortos y actividades participa muchísima gente, tengan ustedes en cuenta que cada película, lo que ven ustedes al final, los créditos, pues es gente que participa en la película, en los cortos ocurre lo mismo, pero un poquito menos, por lo tanto, imagínense ustedes la cantidad de gente que participa aquí de forma desinteresada, ¿eh? porque aquí no hay un premio, esto es una muestra y no sé, no sé cuántas, cuántas personas, ustedes la suma, pueden haber unido su talentos, sus esfuerzos, para que aquí en Caravaca durante estos días podamos disfrutar de, de sus expresiones y de, y de lo que piensan y que nos conozcamos más, que creo que es el, el motivo de las expresiones culturales. Bueno, en continuación mis compañeros Francisco y María eh, profundizarán pues, un poquito más en todo. Por mi parte también decir que incidir en que es una, una ocasión única para cualquier ciudadana de Caravaca, mmm, esto lo hacemos una vez al año y creo que es una oportunidad única para ver las decisiones que hay hoy en día, para saber si uno se quiere acercar a las charlas y todo ello de una forma gratuita, insisto, entrada gratuita está completa en todos los sitios y también importante nosotros ya hemos ido a la obra de Caja Murcia ahí se está fresquito en el teatro TUI intentaremos poner aire acondicionado ¿eh? y, y porque alguno, a lo mejor algunos dice, bueno méteme en un sitio a ver películas pues también se sí, decir que son cortas por lo tanto pues si hay un, un tránsito pues si no te gusta pues te puedes salir entrar, en fin, no durante la proyección sino entre una y otra pero te quiero decir que todo, todo creo que está a favor de que podamos disfrutar estos días de, de todo lo que se ha organizado. animo a todo, a todos los ciudadanos a que apoyen, que nos apoyen por favor, que apoyen este proyecto porque creo que, que se está ampliando y creo que es muy bueno que, que la región tenga esta referencia. Bueno, a continuación habla Francisco Martínez. tendrá eh, sobre todo películas de que el hombre es perseguido por el hombre o por máquinas. Entonces va hacer un destripamiento de escenas y de películas tan importantes como por ejemplo el diálogo sobre ruedas o, o el el de tropa. Era un productor de Madrid que es un asilo de la en los talleres de verano y es José Manuel López que él es dueño de una productora, o sea traemos a un peso pesado del mundo del cine y entonces traer a un productor a una pesada onda es poder meternos en, en, en el meollo de, de la cuestión económica en la financiación de los cortos. Luego vamos a traer a, no sé si habéis oído hablar del proyecto Amber en Tejín, que es un proyecto interesantísimo que está haciendo un chaval que está terminando la, la carrera en la UAM y ha implicado al pueblo entero de Cejín. Me parece un proyecto interesantísimo en los tiempos de crisis que tenemos porque vendiendo camisetas, vendiendo chapas, vendiendo por anticipado la entrada del estreno de su película, pues va a conseguir una cosa que es financiar un largometraje en Cejín. Y eso a nivel de la región me parece una experiencia y apunta mucho lo que puede ser el futuro del cine en España porque la industria está prácticamente hundida y ha querido se autogestionan los, los proyectos y se autofinancia. El proyecto también va a ser un antes y un después en el mundo de la producción cinematográfica, sobre todo en las marcas del noroeste. Y a mí me parece interesantísimo, que yo creo que es una línea por la que se puede ir. En cuanto a la sección de videoarte, pues decir que en Jalimico llevamos ya por lo menos 7 u 8 años haciendo talleres de videoarte en verano, el videoarte es la, la parte de cine más experimental y más rara que se puede montar a la hora de elegir hacer algo dentro del mundo de los audiovisuales. Y con muy pocos medios puedes tener una pieza de arte. Entonces, este año, otro año hemos presentado siempre en el Festival Inco las piezas de videoarte que se han hecho en los talleres del Jardín Pero este año, ante la avalancha de piezas de videoarte que nos han llegado... Junto con los cortos en la convocatoria internacional, pues hemos decidido proyectarlos porque son de un gran nivel. Entonces tenemos, tenemos videoarte que han venido desde Marruecos, de Costa Rica, o sea, prácticamente de todos los continentes. Luego hemos seleccionado, dentro de la gente que colabora normalmente con nosotros en verano, viene gente de Madrid y, y está muy relacionado con la Casa Encendida y con el programa Metrópolis de la 2, y nos han mandado una selección de videopoemas. Eh, no podemos citar exactamente, que son del programa Metrópolis, pero... Perdón. ya lo he dicho. Y luego... Perdón, perdón, perdón. Eso no dicho. Son amigos. Y, y luego tres videoartes de aquí, de, de gente colaboradora no nuestra, que es como de Paula Noya, Juan José... Eh, bueno, yo quiero destacar la, las novedades de este año como ya se ha dicho el festival por primera vez es internacional y hemos recibido piezas de, pues de todas partes del mundo dentro de la convocatoria desde bueno, pues Costa Rica, Argentina, Venezuela, México incluso piezas que están hechas en muchos países eh, y mmm, lo, una cosa que aún no ha dicho que es una novedad es que la sección de ficción, la sección oficial de ficción, que es la que tiene lugar el sábado, va a haber por primera vez un, premio de, un reconocimiento del público. El festival va creciendo, va cogiendo ya un poco de nombre a, través, a nivel de los medios, no han respondido en este caso tantos medios como se encuentran ahora mismo, como otros que están, pues se va a... bueno, son piezas de primer nivel en cuanto a la calidad de las piezas. Eh, algunas tienen un, un listado, una relación de premios concedidos que es impresionante, o sea, folios y folios de premios, muchas piezas de ellas tenemos en, en los repartos de las piezas que se van a proyectar, tenemos desde Carmen Maura, y Manol Arias, o sea, son piezas de primer nivel y yo pues invito a, a la gente a asistir porque eh, se va a dar de forma gratuita una conversación de piezas de cine, breve pero cine. Como si te ofrecieran cinco o seis películas gratis en el cine de las de primer nivel. O sea, que yo animo a la gente pues, a, que, a que asista esta mañana a la tercera edición del de festivalico, algo que va a ocurrir este próximo, este próximo fin de semana. Bueno, pues una, una actividad como estamos comprobando que va pues, creciendo cada año y que va, y que va más, y esperamos pues, que en el futuro el festivalico, pues sea lo que todos que todo queremos. Eh, pues bueno, eh, es algo que se realiza por parte de, de la organización con ilusión y, y con esfuerzo y que y como bien decía María pues que va va a servir para fomentar eh, la afición por el por el cine que también de alguna manera va a servir para para enriquecer la oferta la oferta cultural de, de nuestra ciudad y pues yo por, por nuestra parte con la mía decir que bueno que es un placer colaborar en en esta en esta iniciativa y y más y medio, evidentemente, pues, que cuando vienen organizadas por las relaciones de, de nuestra localidad, en este caso pues, por la Asociación Cultural de Arte el Jardínico. Y pues, bueno, yo para terminar pues, me gustaría animar a, a todo aquel que, que nos esté escuchando y pues, a todo aquel que, que tenga la oportunidad de vernos pues, que, que asistan a, a, esta, a esta actividad que, que evidentemente pues, eh, merece la pena y que seguramente no se van a arrepentir es algo, algo muy interesante y que, que venga a disfrutar de